El tiempo lo cura todo. Qué gran mentira. El tiempo no cura absolutamente nada porque podrá pasar un día, una semana, un mes o incluso años y cada vez que vuelvas a esa herida, una vez más volverá a doler. Mira, yo creo que si tuvieras una herida física, de pronto una rodilla rota, tan solo esperarías a que el tiempo la cure. Seguramente no, sino que enseguida saldrías en busca de ayuda, desinfectarías la herida, aunque cause dolor a un